Y ingresamos, ya estamos en el segundo bloque de este programa de Día Lunes eh, El Mejor de Mañana y le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado Está con nosotros Emiliano De Marcos, Subdirector de Cultura del Departamento de Omergen Bienvenido Emiliano, Bienvenido. ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Muchas un gusto gracias recibirte. Por, por la difusión y bueno. Un placer, un placer como siempre, a, a, tenerlos por aquí. A la audiencia, ¿no? Uh -huh. El departamento de Guaymallén, este fin de semana, 14 sí. de mayo, el sábado, qué lindo, les cayó un sábado. El cumple, lindo, que, que, hermoso. Sí, Va a estar cumpliendo 164 años nada más y nada menos y en el marco de este festejo se vienen muchas actividades. Exactamente. Bueno, eh, Guaymallén está de cumpleaños. Uh -huh. eh, así que, que nada, bueno, el 14 de mayo del año 1858 se funda el departamento. De Guaymallén, estamos hablando filo 19, hace un montón Claro. Eh, bueno, la ciudad de Mendoza ya tenía casi 300 años uh -huh. y bueno, fue creciendo a las adyacencias de la ciudad un, sí. un departamento digamos, estaba la zona más popular los, los arrabales, por así decirlo de, uh -huh. de, de la ciudad era el departamento de Guaymallén, fue creciendo tanto que, que bueno, se tuvo que, que crear una unidad administrativa para, para poder gobernar toda esta nueva zona, ¿no? Uh -huh. Ah, que no era nueva, era la, la zona que estaba al claro. lado uh -huh. Y bueno, eh, a partir de eso se, se decide crear el, el departamento de Guaymallén Justamente ese 14 de mayo, el mismo día se funda Maipú Ajá, sí, mira. Un, un detalle Así que nacimos el mismo, nacimos al mismo día uh -huh. Y bueno, en el marco de eso, eh, por el cumpleaños queremos desarrollar un, una serie de actividades Que es para, para mostrar a Guaymallén como, como lo que es uno de los protagonistas más importantes, digamos, de... De la provincia de Mendoza, por ser el departamento más poblado, por, claro. por haber sido una zona vitivinícola fundamental. Acá Guaymallén es la capital del espumante, porque el primer espumante de la Argentina se hizo en Guaymallén. Eh, bueno, pasa la ruta 40, la ruta 7, estratégicamente está ubicado en, en un epicentro, digamos, dentro de la ciudad. Dentro del, de la metrópoli, digamos, de Gran Ajá. Mendoza. Entonces, bueno, eso permitió que fuéramos pioneros en todo, el primer hospital de la provincia y de Cuyo se hizo en Guaymallén, era el hospital de los Belenitas, que fue en San José uh -huh. el primer shopping fue en Guaymallén Exacto. el primer supermercado fue en Guaymallén o sea, todo Pionero. Lo primero en Guaymallén, Guaymallén. Claro, claro. vos que... te digo yo orgulloso de mi departamento, departamento pero claro. por supuesto aparte <ríe> que una de muchos grandes artistas exactamente Porque muchos artistas de la provincia son oriundos de Guaymallén totalmente, bueno, ahí ¿Usted? en Guaymallén Ay, clarito, ¿usted? Usted claro, figura de la televisión yo, yo también. Pero también, por supuesto <ríe> eh, sí, por ejemplo bueno, el nuevo cancionero cuyano se desarrolló en Guaymallén uh -huh. Nació Hilario Cuadro, claro. Armando Tejada Gómez Mercedes Sosa vivió en Guaymallén O sea, uh -huh. son una serie de cosas mucha que. mucha historia el departamento Exactamente claro. Y bueno, y en el marco de esto fue que, que bueno, Desde el municipio lo que hemos querido hacer Es trasladar esta identidad Mostrársela a los vecinos, a nuestros turistas A la gente que venga eh, para, para conocer el departamento. no uh -huh. eh, Es por esto que, bueno, por ejemplo, hemos largado un programa que es un ciclo de degustaciones que se llama Por el Camino a las Burujas. Uh -huh. eh, Muy ¿no? característico del sí, departamento. Justamente. Por esto que decías del espumante, ¿no? Exactamente. Sí. Uh -huh. Bueno, el jueves pasado tuvimos la primera degustación, fue en la Plaza uh -huh. Sarmiento, que está ubicada en el Bulevar Dorrego. La idea es. Sí apropiarnos del espacio público, disfrutar de, de los espacios verdes de, del municipio. Y bueno, fue, fue muy linda la degustación. Estuvo la gente de Huayteca, participaron artesanos para hacer un maridaje. Uh -huh. Estuvo la gente de Tía Clara, que es una, una, una de las artesanas del departamento, que hace unos dulces, uh -huh. unas espectaculares. Sí. Y bueno, este jueves vamos a tener una, una nueva degustación, va a ser en el... Parque Unimed va a estar la gente uh -huh. la de la Bodega Reginato, que, que bueno, son elaboradores de espumantes, son muy buenos. Buenísimo. Eh, sí. Bueno, eh, el calendario son dos jueves más. Ajá. Vamos a tener el próximo en el Pascual Lauriente, en Rodo de la Cruz que es el centro cultural Bien. y vamos a hacer el cierre en el municipio uh -huh. en la explanada municipal. ¿no? ¿Y cómo uh -huh. funciona esta actividad? Los vecinos directamente se acercan, la... tienen que anotarse en alguna página con, con cupos limitados ¿Cómo, ¿Cómo es la dinámica? Bien, nosotros para cada una de nuestras actividades uh -huh. estamos sacando una gacetilla que se Bien. publica en las redes de la Monia tanto sí. en Instagram, Ajá. Twitter como en Facebook sí. la gente la ve y ahí tiene un formulario de inscripción, que es un formulario de UR, que anotarse, se llenan, perfecto completa y bueno, nosotros los vamos confirmando la semana para, para, que, para que el compromiso exista, o sea, no es anotarse por anotarse, sino claro. se anoto, venir porque está dejando a alguien afuera. Así que... Exactamente. Eh, tenemos un cupo para 35 personas en cada una de las degustaciones, pero, pero bueno, la, la actividad es linda y, y bueno, tuvimos una excelente una excelente recepción por parte de los vecinos. También recorridos con historia, estamos viendo por ahí en la página de la MUNI. ¿De qué se trata esa Bien, actividad? Bien, recorridos con historia se ...sería básicamente la, la modalidad que existe en todo el mundo... ...que es un free walking tour, digamos. Oh, es buenísimo. Un... Ah, está buenísimo. Exactamente. Eh, uh -huh. Bueno, nosotros tenemos mucha historia, como estábamos hablando... Uh -huh. ...tanto en la zona del casco antiguo, que sería la zona de San José... Uh -huh. ...como en la zona del casco nuevo, que sería el de Villanueva. Bueno, eh, uh -huh. Históricamente la municipalidad empezó estando en San José... Se fue creciendo la ciudad hacia el este y decidieron llevarse el municipio a Villanueva. Uh -huh. Entonces, en el marco de, bueno, de, de mostrar esta historia, eh, hacemos unos recorridos, tenemos a las guías nuestras que, que muestran la zona, el desarrollo, los puntos patrimoniales, uh -huh. históricos para ponerlos en valor y que la gente también conozca un poco de su contexto. Entonces, por supuesto, porque por ahí es una calle por la que pasas todos los días caminando, claro. una Además. plaza, y no sabes muy bien, viste, y uno aprende a querer aún más a, a sí, su ciudad, su, ciudad su pueblo, historia. cuando sí. conoce su historia, ¿no? Sí, Está buenísimo. Uno que es apasionado de la historia, por mi caso, ¿no? Uh -huh. eh, nada, saber el contexto en el cual se desarrolló todo claro. y en el lugar donde viví es fundamental. Y, por y muchas veces falta eso. Nosotros estamos uh -huh. haciendo este tipo de charlas de la los colegios, estamos haciendo estos bueno recorridos ser. y bueno, los chicos como que de repente, no sé, aprenden un montón y, sí. y saben de sus orígenes. Una de las cuestiones que, una de las sorpresas que tenemos para el recorrido de Villanueva es que cierran el Consejo Deliberante y vamos a tener una discusión entre López de Gomara y Silvano Rodríguez. Que ah, mira que bueno, mucha gente debe haber pasado por esas calles y no sabe ni quiénes son uh -huh. bueno, eh, López de Gomara fue el que trajo las ideas de la ilustración básicamente uh -huh. de Europa a uh -huh. Guaymallén y Silvano Rodríguez fue el intendente de esa época uh -huh. y, bueno, fue como que dieron un, un cambio de timón en esa época entonces uh -huh. bueno, poner poner en valor esas figuras históricas que, que a lo mejor no. Uno ve la calle, yo no lo sabía. conozco, claro, Y nada, aprendiendo y bueno, está bueno. Está Por supuesto bueno. que sí. Excelente. Exactamente. ¿Qué otra invitación podemos hacer? Porque sé que hay eh, obras de teatro, propuestas de tipo cultural. Sí. Es bueno, muy variada la variada. propuesta, ¿no? Es completito, un mes bastante cargado. Bueno, uh -huh. eh, te nombro otras dos actividades sí, que dale. son más de turismo. Dale. Eh, tenemos este sábado, 14 de mayo, eh, y el 21, mm. el otro sábado. Las propuestas de Descubriendo Guaymallén. El del 14 de mayo es un recorrido eh, turístico, así como uno hace en cualquier agencia, solo que, solo por Guaymallén, y en bicicleta. ¿sí? Ah, buenísimo. Entonces vamos a irnos a la zona de Corralito, vamos Ajá. a conocer, bueno, vamos a partir del municipio, vamos a ir pedaleando hasta la zona de Corralito, vamos a ir una. bueno, nosotros siempre jugamos con, con el aspecto productivo, con el aspecto no turístico, entonces Ajá. vamos a visitar una empacadora de verduras que bueno tienen un, una logística un trabajo impresionante que es. Fos Verde y vamos a terminar en una bodega de Corralito una bodega familiar que se llama SMS con una degustación y un show artístico esa es Buenas, la idea sí. de, de este sábado 14 de mayo y el 21 vamos a hacer bajo la misma modalidad solo que no en bicicleta sino sí. más, <risa> Inclusive si alguien no anda en visa <ríe> Va a ser el bus tour ¿sí? El ah, 21 bueno, hacemos sí. un bus tour Que ahí estamos cerrando los puntos Todos los lunes va a salir la, la gacetilla Invitando a la gente a inscribirse Bajo el, la misma modalidad que hacíamos Con, con las caminatas y con uh -huh. el sí. ciclo de estaciones La gente se anota, son todos gratuitos Solo que hay que esperar que perfecto. se vayan llenando los cupos uh -huh. Y nosotros los vamos confirmando Bien, perfecto, perfecto. Todo en la página web que mostrábamos En recién, la página todo? web de la uh -huh. MUNI En las redes En, en, las redes, uh -huh. en Facebook, en Instagram, está en todos lados eh, así que, bueno, básicamente esa es la, la forma, ¿no? Eh, bueno, otra de las actividades que vamos a tener dentro del marco del mes de aniversario es la noche de las pizzerías, que bueno, es temprano te comentaba sí. eh, Bueno, esa es una, una actividad más de desarrollo local y comercial que, okay. que estamos buscando, digamos, impulsar un poco el sector gastronómico del municipio. Lo que hacemos es, eh, bueno, dar una, una placa que tiene un código QR donde la gente... Lo escanea uh -huh. y lo lleva a un mapa donde están todas las pizzerías que se han sumado a esta, a esta iniciativa. que uh -huh. Hay más de 50 ya. Uh -huh. o sea, bueno. es una plaza gastronómica súper importante, Guaymallén y bueno, aparecen en georreferenciada uno ingresa a la pizzería Bien, y ve cuál es el beneficio exclusivo en ah, esa pizzería ese día. Claro. claro. entonces está, está muy buena la, la idea esperamos que le sirva, ya lo hicimos con la heladería ahora estamos innovando uh -huh. con las pizzerías así que Genial. vamos a ver cómo Se funciona ¿Seguramente funcione, obvio? espectacular, qué lindo, cuántas propuestas súper completo este mes aniversario en Guaymallén, así que la invitación a todos ustedes no solo la gente de Guaymallén, sino de todos los departamentos de la provincia de Mendoza que puedan disfrutar de este mes mes de mayo, aniversario 160 Años está cumpliendo el departamento de Guaymallén. Así que a disfrutar. Mira, propuestas turísticas, enoturísticas, culturales, obras de teatro y más. Para está elegir. todo publicado allí, son un montón. Obviamente no las hemos alcanzado a mencionar todas aquí, pero como bien nos decía Emiliano, en la página web de la Muni y en las redes sociales van a tener todo el cronograma, los links para anotarse y demás y no perderse nada, nada en este mes aniversario. Emiliano, un gusto. Gracias, gracias por venir. Chico. Gracias por recibirnos. Que sea con todos los sexos.